de gira por las regiones, el progreso de las regiones y sus gentes en nuestros contenidos especiales. Estamos con la organización hoy el lanzamiento desde estos conversatorios que hemos tenido durante cuatro días, miércoles, jueves y viernes, lo tuvimos en Bello, hoy lo tenemos en la Ciudad de Medellín donde hacemos el cierre de las conclusiones y desde estos conversatorios hacemos el lanzamiento oficial del primer Congreso Líderes Mundiales por la Paz que se va a realizar en Medellín del 19 al 23 de julio de este año, donde tendremos la participación de más de 100, de más de 200 líderes, gestores de paz, reconocidos mundialmente por instituciones de alta nombre eh, y que vienen a hablarnos de paz, de cultura de paz, de emprendimiento de salud, de recreación, de empleo de danza, cultura, ciencia y espiritualidad, queremos traer esa esperanza ese nuevo diálogo en torno a lo que es la paz, lo que la palabra es en su contexto, en su significado en su insignificante, en el valor real que tiene esta palabra, queremos ya hablar de lo positivo, de lo bonito que es vivir en armonía, de vivir en tranquilidad en amistad, ese evento los hace invitación, les hace invitación entonces para que participan para que vengan, para que cuenten esto, lo reproduzcamos y desde Medellín, desde Antioquia desde Colombia hagamos realmente una acción para llamar hacia la cultura, hacia el respeto y a la convivencia pacífica, llamar hacia la paz. Definitivamente este es un gran éxito, es un gran, gran evento que nos gustaría seguir viniendo, amo a Colombia, quiero a Colombia. Eh, eh, me han hecho sentir el, la situación tan difícil, por la que han pasado por años y solo me queda manifestarles que cuentan con todo el apoyo de Prolibertad y Derechos Humanos en América y vamos a tratar de conseguir todos los beneficios, alimento, empleos, vamos a tratar de ayudar y coadyugar sin, sin intervenir ni tampoco tratar de juzgar o manifestarnos dentro de su gobernación, al contrario, coadyugar para que sea un bien para todos en general.